¿Cómo están queridos seguidores del juego del recuerdo? Aquí estamos nuevamente revisando otro juego más del recuerdo. Igual les traigo ahora? Miren lo que tengo en pantalla. Mad Magazine Oficial, presenta Spy vs Spy, ¿eh? por Mike Riddle, versión de Atari por Jim Nagnano, eh, año 1984, distribuido por la empresa Fear Star. ¿eh? Ya, pues de qué trata este juego más que todo, ¿Mm? vamos a dejar que cargue, eso es lo que aparecía en la pantalla cuando la disquetera de 5 1 estaba cargando ahí, aparecía eso en pantalla hasta que aparecía en nuestro juego de video con una canción muy pegajosa. ¿Mm? Spy vs Spy fue un juego de video basado en una caricatura que aparecía en la revista Mad, ya. Que eh, bueno, aparecía esta caricatura en esa revista y se basaron en ella. Ya tiempo más adelante sacaron una, ¿cómo se llama? Una animación de monitos animados en la, en la serie de Mad TV, que era una serie que daban en el canal norteamericano durante la noche, que era media cómica. Entonces, cuando pasaban los comerciales, eh, antes de que, que fueran a comerciales, mejor dicho, se pegaban un, un pequeño cartoon de, de Spy vs Spy. ¿eh? De ahí vamos a revisar alguno de esos. Bueno, entonces aquí, ¿qué nos encontramos en pantalla? ¿Ya? Eh, nos encontramos a dos agentes secretos, por así decirlo. Dos compadres que tienen una eterna pelea, ¿ya? Eh, bueno, que más que todo aquí tú manejas el espía negro y el espía blanco, ¿ya? Este es el primer Spy versus Spy de tres versiones que existieron, ¿ya? La primera versión, eh, que es esta, es trataba de, claro, los, los dos espías se encontraban como en un como en un edificio que estaba cerca de un aeropuerto y tenían que encontrarse todo, eh, todos los elementos necesarios para poder eh, meterlo dentro de un equipaje y tomar el avión y irse y dejar al otro, al otro espía abandonado para poder hacer esto contábamos con una serie de trampas como por ejemplo la bomba los resortes, el balde con agua hirviendo una pistola que la podía enganchar contra una, ¿cómo se llama? una puerta la bomba de tiempo y contábamos con un mapa ¿Mm? Bueno, y como pueden ver, la pantalla se en dos, que en un lado mostraban al espía blanco, y en el otro lado mostraban al espía negro. ¿Mm? Eh, ¿Qué más les puedo contar? Bueno, este juego salió en varias versiones de otras consolas. La primera fue la de Atari 8-bit, que es la que estamos viendo en este momento, grande Atari. Eh, claro, después salió para la Commodore, eh, aquí tenemos, estoy leyendo que también salió para la ZX Spectrum. Eh, bueno, más adelante para la Nintendo, yo jugué la de Nintendo pésima, pésima versión, o sea, en comparación con la de Atari, la Atari bueno, puta, la cancioncita era pegajosa, a los de esa época nos gustaba mucho esta música, ahora deben pensar que son cualquier sonido pesado, pero era muy pegajoso este, este tema, ya, eh, hubieron un remake, claro, para la, para la Xbox, ya, eh, Game Boy Color, la Amiga, el Sega Master System eh, ya en la Xbox hicieron el, el Spy vs Spy en 3D ¿m? y ahora hace poquito también estuve cachando que salió este mismo juego pero como remasterizado para lo, los tablets de la, del, de la Mac ¿ya? entonces vamos a probar un rato este juego, vamos a darle aquí en el jueguito el recuerdo de Spy vs Spy y démosle ya ¿eh? que nos encontramos al principio Número de jugadores 1 2 Vamos a jugar uno porque hay, no hay pan para poder pelear Nivel de dificultad teníamos entre 1 a 8 creo, 6, 7, 8, claro, 1 a 8 Mientras más subía el nivel de dificultad, aumentaba la cantidad de, de rooms, o sea de piezas, ¿cachai? Eh, teníamos ma mayor capacidad de poder, de poder colocar trampas Y los minutos eran, eh, eran más largos Cuando se, acaba, se te acaba el tiempo, moría ahí Entonces, y otra cosa que cuando el otro espía te mataba, te quitaba más tiempo entonces, al llegar a cero, como pueden ver ahí en los marcadores al lado, explotáis y morís. Teníamos como la inteligencia del, del, del espía enemigo acá cuando jugáis de un player. Podéis subirla entre 1 entre y 5, la vamos a dejar en, en, ya en 2, se piola. Y ocultar el, el, el aeropuerto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú juntáis todas las, las piezas que tenéis que guardar en la. En la maleta te y al aeropuerto y te escapas. Entonces aquí te dice, ¿querías ocultar el aeropuerto? Sí o no. Por ejemplo, yo le voy a colocar ocultar el aeropuerto, sí. Vamos a jugar el primer nivel para que lo cachen más o menos como es. Ya, y ahí digamos, Ya. Partimos nosotros junto con el espía negro y lo que tenemos como armas son una espada. Ahí el espía negro como que se arranca porque le estamos dando. Te podemos pegarle como en la cabeza ahí. O le podemos aceptar el palo en la guata, miren. Ah. Son como unos sales los que, te que tenían estos compadres. Ahí, ya, listo, fuiste. Y ahí moría y le quitamos algo de tiempo. Entonces, ¿qué hacemos primero? Acá al lado apretamos doble clic y vemos el mapa. Ya. Al lado mío. Acá hay algo. Entonces empezamos a revisar las habitaciones rápidamente y yo encontré la maleta. Ya, me encontré de nuevo con el espía. Con el black spy. Vamos a ponerle una trampa. ¿eh? Miren. A ver la vamos a matar acá El pa'castia Miren, voy a colocar unas trampas, por ejemplo A ver Aquí, cerramos la puerta y voy a colocar un balde con agua caliente, miren Y acá voy a colocar una pistola La vamos a amarrar acá Y la colocamos en la puerta Ah, no alcancé a colocarla ya Quiere velar a este weón La va a matar igual Que se le ocurra abrir la puerta el weón Miren Muérete. Bueno, esto era, eran las mochas, pues, ahí supuestamente play con tu amigo ya, A ver que tenemos en esta pieza por ahora, ya tenemos los tickets Tengo la maleta, el ticket y la grabadora. miren lo que voy a hacer Voy a dejar Voy a colocar la pistola acá Miren, ahí acá abrí abrir la puerta y le llegó el balde de agua hirviendo No lo voy a dejar entrar acá Miren Ahí estoy colocando la pistola en la puerta Voy a volver a colocar un balde de agua caliente acá ¿Ven? Y voy a colocar unas bombas Por ejemplo, aquí voy a colocar una bomba de tiempo Miren ah, No alcancé a colocar un resorte Ahí puse un resorte, ya yo me voy a escapar Oh, murió Murió justo en mí también yo ya estaba medio débil. Ya ver. ¿Ven? Ahí se pegó con el resorte. Entonces claro, uno podía colocar una cierta cantidad de, de trampa y cosas así dentro de los muebles. Ahora yo tengo que salir de acá. Voy a dejar que este buena abra la, la puerta y yo me voy a escapar. Chao. Ya, a ver, veamos qué hace. Mirenlo. Va a abrir la puerta le llegaron las balas porque tenía puesta la, la trampa. Ya. ya, hasta que muere el compadre. Va a poner una. Ahí está todo, está todo listo, ya vámonos. Ya murió, murió el otro compadre, lo matamos. Ya. Nosotros seguimos buscando. Ya tengo los tickets, la grabadora o el VHS y una llave. Fíjense que abajo hay una flechita. A ver, vamos a ver qué hay acá hay una flechita blanca, que esas son las que te indican eh, dónde está el, el inicio, donde tú partiste y ahí tengo todos los ítems y ahora, fíjense que ahí apareció recién el, el aeropuerto ¿ya? miren, yo por ejemplo voy a dejar la maleta escondida acá, y sin maleta voy a entrar, miren hay un weón que me pega y me mata entonces eh, si yo dejo mostrando siempre el aeropuerto y entro ahí, más nada más voy a perder una vida. No podéis entrar al aeropuerto a menos que entréis con la maleta. Ahora otro tema más es que tú, las, la, ¿cómo se llama? Las la bombas, los baldes de agua, todo ese tipo de cosas, lo podéis contrarrestar con... con eh, oh, ponte tú esa cajita que está acá, miren. A ver, espera, sé no puedo guardar nada. Con este tipo de elementos, miren. Ven aquí tengo, esta cuestión me sirve para desactivar las bombas. Ya, no sé qué voy a hacer. a un reloj, no sé. Ya, por ejemplo, hay, más adelante hay unos paraguas por ahí, no sé. Déjenme ver si hay algún paraguas. A ver. No, no hay. A ver acá. También para desactivar bomba. Acá, miren. Para desactivar la cuestión de la, la pistola, ¿cachai? A ver acá. Bomba. ¿Ven? Y ahora dejé al espía aquí muerto y yo me voy en el avión. Y eso supuestamente ya lo terminé. Y ahí terminaba, por ejemplo, el juego. Eso era todo, más que todo. ¿Eh? Ahí partíamos en un avión. no oh, te gané, Juan! Era cuando le decía el otro Juan, te gané. ¿Mm? Entonces ya, en resumidas cuentas, claro, son dos escenarios. Eh, manejamos el espía blanco y el espía negro. Tenemos las bombas, que las podéis guardar en los muebles. Tenéis los resortes, tenéis... Lo, o sea, los resortes que también lo podéis colocar en los muebles. Tenéis el balde de agua que lo colocáis en las puertas. Las pistolas que los tenéis que amarrar a un mueble y colocarlo en la puerta. Las bombas de tiempo que lo que tenéis que colocar en, lo, en algún mueble. Y el mapa. Ya, nos vamos a jugar el último. Lo vamos a jugar en un, un nivel más difícil. Nivel de dificultad. Vamos a pegarnos nivel. A ver, nivel 8. Si estamos en el juego, no recuerdo. Vamos a darle de brillo así. Ya, nivel de computador 2. Ya queréis mostrar el aeropuerto. Eh, Sí, para que la hagamos corta. Ya, démosle. Y ahí partimos los dos. Mucha con el espía negro en mal ahí. No se sabe cuál es el espía negro, o sea, cuál es el espía bueno o malo. Es como un tema de yin yang la cuestión de acá, ¿Mm? Bueno, a lo mejor el, el espía negro el bueno, o el espía blanco el malo, eso no se sabe. Ahí lo mate. Ahora vamos a ser más pro vamos a buscar el mapa. Ya, abajo hay uno. Ya, acá debería haber un ítem. Ahí está, tengo los, los boletos. Acá tienes que volver a matar a este imbécil. Mientras más rápido mueve el mouse, o sea, el mouse, el. El... ¿cómo se llama? El joystick, o sea, hace movimientos más rápidos. Lo único es que el guan se escapa, guan. Ya, pues, guan, déjate de arrancar, ya, ahí murió. Para que nos deje tranquilo, le vamos a poner una. Una trampa ahí ya. Oh, no la puse bien por la mierda, man. Toma, weón. De esto, fuiste. Paca. De dos playeres más entretenido todo el rato. Ya. Cuando suena quiere decir que está bien puesta. Ya vámonos. Tenemos los boletos. Ahora creo que hay que buscar una escalera, ¿eh? Vamos, vamos a ver el mapa nuevamente. Ya tenemos que ir al, a, al otro edificio. ¿eh? Puta, viene a molestar para acá este tarado, ¿eh? Déjate guiar. Lo encontramos acá, a ver. Mira, en tijera. Ya, vámonos. Vámonos con los boletos. Nada. Ya, aquí está en la escalera. Ya, aquí deberíamos estar como en el entrepiso, a ver. Ya, aquí hay un ítem. Hay un este weón pesado. Ya ven para acá. Ah, no quiere venir. Ya, vámonos. Miren, ahí viene el tarado de nuevo. Capaz que me mate el weón. Ya, me aburrió. Vamos a poner un balde agua. Ya, pues muérete. De seguro que, claro, si hubiera puesto el espía en nivel 5, güey, el weón me hace bolsa, weón. Pues, Las mochas son una lata, ¿eh? ¿Qué quieren que le diga? Más cuando el otro espía se arranca cada rato. Ya fuiste, weón. Ya. Ya, no quiero que este weón me siga más. Ya que no hay nada, nada. Vamos a ver el mapa. Dos más Acá debería haber otro. Miren ahí el wamba se va a mojar. Mi espía se caga la risa. Voy a juntar las cosas en un puro lugar. Ya, a ver... La otra pieza, la pieza al lado. Ahora le voy a poner una pistola acá weón bueno. Para que no pase man. Ya Dónde están los otros Ya Dos más allá Pero lo, lo importante es tener la maleta Con la maleta nosotros podemos Ya ir guardando las cosas y trasladarlas Ya, aquí donde estoy Para arriba parece, a O no sé, a ver, vamos a mirar a cachar este es para acá. Para acá, para arriba debe ser. Wow. Fíjense que el mapa igual es grande, ¿ver? Acá. aquí debería estar la maleta, ¿no? Aquí está la maleta. Listo, la tenemos. Ahora vamos a empezar a buscar las demás cosas. Ya, acá al lado. Ya. Me espía de mierda, venía a guayar de nuevo. Bueno. ya ahí murió a inspeccionar aquí. a ver qué hay de acá arriba eso sí de repente no encontramos con que está el aeropuerto no no está ya tenemos la maleta con los pasajes o sea con los tickets acá creo que había otro más nada nada vamos a subir a ver ya aquí hay una wea tenemos la dinamita A ver. Una más abajo, vamos. Acá debería ser. Ya tenemos la llave. No está faltando la pura casetera. Hay que cachar donde dejé la casetera. Ah, ya. Vamos. Ya. Debería ser para acá, ¿no? Y después para acá, ¿no? A ver dónde estamos. Puta, llegó el espía. Ya, muere. Esto lo acorralé. pues. No tengo nada contra el espía negro, de que esto me cae bien. Ya, debería ser en el segundo piso que hay otra wea. A ver acá. Para allá, derecho. Mira este tarado. Y ahí puse una, una trampa, weón. Bueno. A ver. Ahí debería morir. Bueno. Vamos. No. Ya, y aquí debería estar la casetera. A ver. No, acá no es. Dos más allá. Vamos. Acá Aquí debería estar la weá Listo, tenemos todo Ahora es cosa de irnos no Puta, este tarado ya llegó Me matara justo ahora, ¿eh? Me suscartó las cosas y me mata ahora Oiga Puta, el mono pesado, weón no es buen lugar para pelear acá, ¿eh? Es que cuando se pone a arrancar el weón... Me va a terminar matándose. si es que sigo así. Listo, fue. Vámonos. Y ahora... A buscar el aeropuerto. A ver, vamos a buscarlo para acá. El aeropuerto no sale en el nuevo. Que hay que correr nomás. de este buen para que vaya muriendo a poquito mientras nosotros vamos a buscar el aeropuerto ya vamos a en todo este lado nada vamos nada nada a ver para acá para arriba puede que esté nada bueno para abajo tampoco puta venir este weón bueno, a molestar weón bueno. para acá para el lado para acá para arriba acá ahí está listo se acabó de bueno. ahí quedó la espía negro y murió <risa> ya eso les puedo contar más que todo de, de spy versus spy 1 ¿Mm? la primera versión de spy versus spy acá al mundo del videojuego ¿Mm? Con una canción muy pegajosa, un juego que se puede disfrutar de dos players sin ningún problema para hacer un uno versus uno, una cosa así. Es muy entretenido el juego, se lo recomiendo todo el rato. Eh, los voy a dejar así también. Ah, un detalle cortito. También hay un espía gris, pero eso es una mina. ¿eh? Los dos espías como que están enamorados de la mina. La Brown, Brown, creo que no me acuerdo cómo se dice en inglés, gris, gray. Eh, Grey, Grey Spy, es eh, una mina rubia así con unos lentes bien ricas pechugón y tanto, entonces la, la buena como que siempre se caga los dos espías al menos en lo, los cómics de, del año 61 man. entonces bueno eso pues, eh, los voy a dejar con una pequeña caricatura de Spy vs Spy para que, pa que vean más o menos cómo era el, el cuento de la, de la serie de, de Spy vs Spy y nos vamos a despedir aquí en el jueguito del recuerdo con una caricatura de Spy vs Spy. Ahí pueden ver, ¿ven? Esta dan en mate Estos son los primeros de Spy vs Spy, pues, no esas weas que dan ahora en el Cartoon Network, no sé, pero.. Ya o sea, no tengo. si sí, no me gustan los dibujos nuevos. Los antiguos tenían más detalle había como más, más trabajo. Ahí el espía, el espía negro está como peleando con la embajada, que lo, lo echaron, lo retaron y toda la wea. Y el espía blanco está como sapeando lo que están haciendo. O sea, que, que el guan está molesto con su. con sus iguales. El guan como que lo está mirando. Miren, el weón del espía negro hasta quemó el traje negro. Buena, eh. Entonces el espía blanco se le ocurre una idea, sí. El otro cuenta cagado de mío, pues, bueno. entonces el cual le dice únete a mí. Yo? Sí. Ya, entonces el cual le dice que bueno. Los dos blancos, mira tú, el espía blanco yándose ando el espía negro. El cual le dice que, tiene un, que tienen los, los trazados de la weón antigua. Quieren hacer cagar la embajada de los enemigos. A ver que vamos, qué pasa. Ahí está el espía blanco y el espía negro está colocando la bomba con TNT Esta weá se abre y el TNT está acá Llegan el espía negro Buena Mate Esos eran los ¿Cómo se llaman los videos que daban weón cuando cuando como se llama daban comerciales de eh, ¿cómo se llama? Cuando daban comerciales mientras están dando la serie, de, o sea, la, el programa de Más TV. Bueno, espero que le haya gustado al menos este episodio, del jueguito del recuerdo y... Cualquier cosa Y estamos viendo otro juego más, pues vamos a ver si revisamos después Spy vs. Spy 2, que es la continuación cuando los dos espías llegan a, a una isla y se tienen que enfrentar los dos ahí en una isla. Eh, se llama Island pero una cosa así. Es ¿Eh? la segunda parte de Spy vs. Spy, también para Atari. Ya, pues. Espero verlo en otro episodio y que estén bien. Chao, nos vemos.